Comenzaremos con la cremita y aplicaremos en los pómulos, en el mentón y en la frente. Esto es un masajito muy fácil. Siempre circulitos ascendentes desde el centro del rostro hacia arriba. Frente y abrimos. Y contorno de ojos, pequeños circulitos, sin presionar. Estos movimientos los realizaremos durante un minuto aproximadamente, que es lo que tarda en penetrar el producto. Recordar siempre ascendente en sentido de las sienes. Y para finalizar, un pequeño tecleteo para activar circulación. Y el producto sea más...